Muy bien, ¿hasta ahí claro? Bien, pues cuando implementéis vosotros acceso a vuestros slot maps, si queréis podéis replicar ese tipo de interfaz y podéis hacer el, si yo hago un operador corchete, el operador corchete no hago comprobaciones. Pero el no hago comprobaciones no lo hagáis en cero comprobaciones, hacedlo así. Por ejemplo, si yo tengo una clase y yo lo que quiero es que a este slot map se pueda acceder a él, yo voy a implementar un operador corchete. De modo que tendré una función que se llame así, operator corchete, y que reciba simplemente un size t, ¿vale? Y así le estamos dando el numerito. vale Este es el numerito que le vamos a dar al operador corchete, igual que hemos hecho aquí. vale ¿Qué queremos que devuelva el operador corchete? Si, por ejemplo, esto es un array... ¿Vale? Imaginemos que esto es un array de ints de 10 ints, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo quiero que el operador corchete me devuelva? Decidme. ¿Qué pongo aquí? ¿Eh, ¿referencia, a int? Referencia a int. ¿Por qué? Porque si, no eres una copia de... Porque si no haría una copia. Bueno, no me importa hacer copias de ints. ¿Referencia o referencia constante? ¿Constante? ¿Por qué? Porque si yo devuelvo, por ejemplo, un 5, yo no quiero que me estén cambiando ese número a quien se lo haya devuelto. ¿No quieres que te lo estén cambiando? O sea, ¿no quieres hacer esto? No. Ah, bueno, es que es distinto. Perfecto. Ah, es que es distinto, vale. Quiero decir, no querrás hacer tampoco esto que hemos hecho aquí. Quiero hacer esto de aquí no quieres que funcione. Porque si yo devuelvo un int, es lo mismo que si yo aquí lo que devolviese fuera un 3. Y yo a un 3 no le puedo asignar un 1. No podría hacer esto porque lo que me devuelve vector sería un 3, un int. Pero si me devuelve una referencia a un int es como devolverme un puntero a la dirección de memoria donde hay un int. A eso sí que le puedo asignar un valor, para guardar ahí otra cosa. ¿vale? Entonces, devolver la referencia sirve para esto y si, la y si la devuelvo constante significa de solo lectura. No podría hacer eso tampoco. No podría sobreescribirla. Entonces, conclusión. Yo puedo implementar dos funciones, operator corchete, que solo se diferencian en el const. ¿Y esto para qué sirve? Esto es importante, sirve para que cuando yo acceda al operador corchete utilizando un objeto que sea const, si yo a este, por ejemplo, el slot map, declaro un slot map const, si yo intento acceder al operador corchete de un slot map que es const, me saldrá un error si no tengo esta, porque me dirá, oye, el slot map es const, y si tú devuelves una referencia a una cosa que es const, la pueden modificar, entonces no te tengo que dejar. Con estas dos versiones, si yo intento hacer esta operación con un slotMap que es const, se llamará esta. Si yo hago esto con un slotMap que no es const, se llamará esta. De modo que el slotMap const seguirá siendo const y me permitirá acceder al operador corchete, pero no sobreescribir su contenido, como es lógico. Sí, se puede hacer per ambas. ¿Vale? Y eso no tiene que ver directamente con que sean const o no const, de solo lectura, eso es lo, mismo, es lo de menos. El const tiene que ver con que la función pueda ejecutarse en tiempo de compilación. ¿Y eso lo puede poner a todas las funciones la No, absolutamente a todas no. Hay restricciones. ¿vale? Hay cosas que una función const no puede hacer, como por ejemplo tener una variable estática. ¿Vale? Hay cosas que una función const no puede hacer y eso si queréis le podéis echar un vistacillo porque son unas cuantas, están definidas en el estándar. Hoy en día constexpert puede hacer muchísimas cosas en c++20 que antes no podía hacer, porque en c++11 las funciones constexpert solo podían tener un return y nada más. O sea, en c++11 si tenía una cosa que no fuera un return, la función ya no podía ser constexpert. ¿Entonces es una buena práctica poner constexpert con en todas las funciones? No es que sea una buena práctica, es si tus funciones se pueden calcular en tiempo de compilación y te interesa usarlo, entonces te viene bien que lo hagas siempre. Eso sí, constexpert te obliga a que la función sea inline. Es decir, tiene que estar definida en el punto H o tiene que estar definida como inline de modo que sea visible su contenido a aquel que la llama. Si no, no puede ser constexpert. <risa> Una función constexpert, yo no puedo llegar y hacer lo que he hecho aquí y en otro fichero definir su contenido. ¿Vale? La función constexpr tiene que estar definida inline, porque pasa como las templates. Aquel que va a usar una función constexpr tiene que poder ver su definición, su código, ¿vale? Muy bien. Dicho esto, volvemos a esto. Ya tenemos lo que devuelve, ya tenemos lo que es, y ahora ¿cómo lo implemento? ¿Cómo implemento yo? este Hemos dicho que el operador corchete no devuelve excepciones, ¿verdad? Pues no excepción. Y este no except, este, este de aquí, es parte del responsable de la diferencia entre las 65 y las 56 líneas que veis en el otro lado. Este. Porque es el que le dice al compilador, cuando implementes esta función en el ensamblador, no devuelve nunca excepciones. Por tanto, ahórrate ese código. ¿Vale? Muy bien, ¿cómo la implemento? ¿Qué pongo aquí? ¿Esto? Enio, ¿Eh, sé un poco más explícito. Va, dime. ¿Nos quedamos contentos con esta implementación? ¿Eh? No. Ah, es este. Estoy usando el operador corchete de A. Este operador corchete es el operador corchete de un objeto slotmap. A es un objeto array. Yo estoy usando el operador corchete del objeto array. ¿Vale? Es que el hecho de que llamen a una función mía que se llama get no me impide usar funciones get de otros miembros, ¿no? Pues con el corchete pasa igual. Es otra función. ¿Vale? ¿Nos quedamos contentos con esta implementación? De hecho, la, im la implementación del const es la misma. ¿eh? O sea, no, no voy a variarla. Me eh, vale esta. ¿Vale? Así que la pongo. ¿Pero nos quedamos contentos con esto así? ¿Está bien? ¿Pero si te puedo alguna, algún tipo de sesión? Que si puede, ya hemos visto que no. Hemos visto lo que hemos hecho con el corchete, ¿no? Tú ves muchas excepciones ahí. Ya, la, digamos, no, no, no las lanza. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué nos falta? ¿Viviremos tranquilos sabiendo que puedo poner un i que me va a llevar al infinito y sobreescribir punteros en la memoria y provocarme <risa> corrupciones del heap ¿Puedo, ¿Puedo implementar un add y, y hacer una excepción, poner un if para poder lanzar un throw? Podría hacerlo, pero yo no quiero meterme en eso. Quiero solo este corchete. ¿Yo vivo contento con esto? ¿O puede, o es que array, ¿no? ¿Lo compruebo? Esto no lo comprueba, ¿no? Pero es que, no, no, es que no si, si lo compruebo, ya estoy haciendo lo mismo que le pasa al operador add. Es que estoy metiendo un if en el operador corchete y si yo luego hago un bucle para recorrerlos todos, estoy metiendo un if por elemento. Y si tú tienes 3.000 entidades, estás metiendo 3.000 ifs uno detrás del otro. Que además, todos, si tu implementación está bien, todos van a dar false. ¿Por qué no devuelvo el objeto? ¿Qué, tiene, qué ventaja tiene devolver el, F, el objeto con respecto a que alguien me dé un i que está mal? Que por cierto, el i, nadie me ha dicho nada, pero el i, el I debería de ser de solo lectura. ¿Vale? Estas cosas, viene bien ser estrictos. ¿Vale? Se puede poner ambos, east o west con se llaman. ¿Vale? No hay problema, yo prefiero ponerlo aquí porque luego es más coherente mantener el const ahí cuando usas punteros. Se mantiene bien de la otra manera, a veces si haces type devs y demás, en el otro lado no funciona bien. A ver, lo de restringir el parámetro entre un valor y otro, lo que os estoy preguntando es, nosotros sabiendo que en esto podemos meter la pata y no darnos cuenta porque esto puede sobreescribir memoria y que pase algo que a lo mejor se materializa al final del código, es decir, yo sobreescribo memoria y aquí me salía el free al final de la ejecución cuando intenta liberar. Esto puede significar que yo estoy utilizando mi juego, jugando, y cuando alguien termina un nivel y se liberan los datos del nivel, entonces peta el juego por algo que ha pasado a mitad del nivel. ¿Vosotros dormiríais tranquilos? Algunos duermen tranquilos en primera fila, pero por lo demás no pasa nada. Quiero decir, puede ser que el corchete haga dormir tranquilo. Lo entiendo, El cansancio, el cansancio aplica. Dicho esto, tú no dormirías tranquilo, ¿no? no, no pero... A ver. La pregunta es, ¿puedo comprobar que en las ejecuciones de mi juego funciona bien mientras yo depuro para saber...? O sea, ¿puedo mantener una comprobación ahí mientras yo estoy probando mi juego con muchas cosas para quitarla cuando yo lo distribuya y que eso no afecte el rendimiento? Es usando assert, básicamente. ¿Vale? Esto es... ¿Qué hace esto? Por favor... Si no es nula, es que decir, quieres decir si es falsa. Si esta, si esta comprobación es falsa, entonces lo que va a ocurrir es que falla el programa ahí automáticamente porque falla un assert. Pero esto solo funciona si tenemos activada la depuración, si tenemos activados los flags de depuración. Porque esto, mal que nos pese hoy en día, es una macro. Y esa maldita macro que se sigue usando a día de hoy, veis que pone CAsert, todo lo que lleva c delante en c++ es que viene de c, por eso lleva el c delante, c -Test MC, eso es una macro, y esto funciona de la siguiente manera, si está definida la macro debug, esto genera un código tipo un if para dar una petada en caso de que no se cumpla, y si no está definida la macro debug, entonces esto genera nada en el código. No es una excepción porque es un assert. ¿Vale? Vamos a probar, por ejemplo, como decíamos. Voy a crear un slot map. Por ejemplo. ¿Se me devuelve un cero? ¿Vale? Estoy devolviendo el elemento 5 de este array de aquí a través del operador corchete. ¿Vale? Como os decía antes, si yo este slot map lo hago const... Entonces estaré llamando a la de abajo, a esta de aquí, que de hecho esto lo vamos a ver si yo pongo un sencillo print de toda la vida. Se está llamando a la de abajo porque mi slot map es const. Si le quito el const, se llamará a la de arriba. ¿Vale? Muy bien. Ahora voy a intentar acceder al elemento número 10. Vamos a ver qué pasa. assertion y menor que 10 falló, ¿vale? Y esto falla mientras yo tengo definida la constante debug o es que estoy compilando con depuración. Cuando yo compilo en release con optimizaciones, eso se va, porque la, el assert se convierte en un blanco al compilar con depuraciones. Es como si no hubiéramos puesto nada ahí. De modo que esto me sirve para comprobar que no meto la pata en cosas como esa. Si yo he definido un operador corchete que debe de ir de 0 a 10, 0 a 9 en este caso, el 10 no vale, yo soy el responsable de que lo que se le pase ahí cumpla esa precondición, que es como se llama, eso es una precondición. Solo admito valores entre 0 y 9, y como eso forma parte de algo que el programador debe hacer bien, yo puedo permitirme el lujo de no comprobarlo. No lo compruebo, pero dejo ahí puesto esto porque puedo cometer errores pero no quiero estar comprobándolo en ejecución, porque en ejecución será cuando el usuario lo ponga en ejecución y haré que su máquina esté haciendo un montón de cosas que me hacen a mí perder el tiempo. Entonces, ¿realmente lo que le quita estas comprobaciones es el noexcept? Es que entiendo que no. el, de... el, el no lo que le dice al compilador bueno, sí. es, esta función nunca lanza excepciones. hacernos no es una excepción. Assert es una petada al estilo de C, sale con un exit, no es una excepción. Pero el, el, el asset como tal, que es un macro, ¿realmente genera un código de, para poder comprobar el valor? Sí, que pero no lanza una excepción porque es de C y C no tiene excepciones. Entonces, realmente lo que me quita de las, de las 65 a las 56 es el no tener que comprobar las excepciones. Sí. ¿Sí? Vale. ¿Vale? Lo que hace el operator add es que esto, en vez de ser un assert, es en tiempo de ejecución. Vale. Añadimos un if. Y si el if no se cumple, throw. ¿Por qué? Porque el add lo comprueba en tiempo de ejecución, para que sea seguro mientras ejecutamos. Entonces Vosotros siempre tenéis que decidir si, por ejemplo, esta ID de aquí viene de un valor que el usuario ha tecleado en una cajita, el usuario puede poner valores incorrectos. Por tanto, tenemos que comprobarlo en tiempo de ejecución. No me vale la assert. Si es un operador corchete que lo voy a usar yo, porque es mi slot map, que es mi parte interna, interna de mi motor, y no va a ser un usuario el que teclea en una cajita, sino que soy yo quien lo usa, yo tengo que usarlo bien. Yo no debo pasarle valores que están fuera del rango, mi programa tiene que saber eso y tiene que hacerlo bien. En ese caso pongo un assert, porque el assert es un chivato para mí para ver si me he equivocado durante la programación y he metido algo que le dé un valor que no debe y tengo que corregirlo pero no voy a meter esa comprobación en ejecución porque en ejecución se supone que eso no debe de pasar nunca, porque es una precondición de la función, la función debe recibir valores de 0 a 9 y nada más. Dime. A ver, es que esto en el juego se supone que esta función tú nunca le vas a pasar un valor incorrecto. Por eso pones un assert para que mientras tú programas te asegures de que no has cometido un error en algún sitio que termina en un valor incorrecto ahí, ¿vale? Y lo corriges. Pero luego cuando distribuyes el juego nunca se le va a pasar a esa función un valor incorrecto. Entonces el assert se quita solo cuando compilas en release, ¿Vale? Estás metiendo códigos y si metes un resto, pasa lo mismo. No metes un ifs, pero metes un cálculo. Para todos los elementos cuando hagas un recorrido uno a uno. ¿Vale? O sea, algo que no quieres en un sistema que sea muy eficiente, como por ejemplo el slot map, que es el core de tu juego. Son tus componentes. Vas a estar accediendo a ellos miles de veces por fotograma. No quieres meter miles de ifs por fotograma adicionales que no son necesarios. ¿Vale? Otra cosa es que me digas que lo haces en la interfaz de usuario cuando le pides teclea tu nombre, y entonces que ahí compruebes que no se pasa del número de caracteres y haces una comprobación, vale, ahí no hay problema, y puedes poner una excepción y lo que te venga en gana, pero porque ahí no es una cuestión de ultra eficiencia, pero sí que es de seguridad de que el usuario no ponga cosas que no debe, que no te meta una sentencia SQL en el nombre y que acceda a algo, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas no las quieres, ahí metes una comprobación, pero internamente en tu programa no, el usuario no accede a tus componentes, eres tú, entonces tú te tienes que asegurar de que eso lo usas bien, ¿vale? son dos cosas diferentes, ¿vale? no quieres hacer lo mismo en ambas, lo que vas a querer es que cada una tenga su funcionamiento y por eso tenemos un corchete y un add, tienes el corchete para cuando quieres rendimiento y el add para cuando quieres que el acceso esté comprobado si tiene o no función. Pero si tú llamas a .add, no solo es que el add lance excepciones, tienes que capturarlas tú. Tendrás que añadir código para hacer un try-catch, para que cuando falle el add, tú digas, si falla el add, hago esto. Sí, claro, pero si haces eso vas a añadir un comportamiento mucho peor, porque no va a fallar... Pero sí va a fallar porque no va a hacer lo que tú debes, que, lo que tú quieres que haga. Puede, es que eso, aparte de que afecta al rendimiento, si yo le meto a esto, como tú dices, por ejemplo esto, pero bueno, me voy a ahorrar el assert y todo esto que Fran tiene estas cosas, a veces se le ocurren cosas raras, pero yo puedo hacer esto, vale, yo puedo hacer esto y entonces. Ya nunca se va a pasar del 10. Todo funciona maravilloso. El único problema es que cuando un usuario me mete 10 va a sobreescribir el 0. Bueno, en este caso, el 0 no, porque el, el 10, sí, dividido entre 10, se dará 0, con lo cual estoy haciendo al el elemento 0. Entonces, alguien se equivoca, ha metido el 10, que es un error, y me sobrescribe el 0, y eso va a provocar efectos laterales en el juego. O sea, eso es... Casi peor el remedio que la enfermedad. ¿Vale? Si quieres, tienes la otra opción que supongo que es lo que tú querrías, que sería algo parecido a esto. If i menor de 10, no, no, no, returna Else, return 0, por ejemplo. Así no falla tampoco. Uy. Sí, bueno, he sido yo que le he, dado un, le he dado a esto y entonces he desconectado aquí. No. Bueno, sí, aquí falla porque no puedo dar una referencia, ¿vale? Pero da igual, el caso es que esto es casi peor porque eso, esto que estamos haciendo se llama, esto que estás tú intentando describir se llama silent fail, el fallo silencioso. Es decir, en realidad lo que hemos metido está mal, pero la función se lo traga, con lo cual falla de manera silenciosa. Y eso en una función como esta no queremos que suceda, nunca queremos que si está mal nos lo chive, porque es que hemos metido un error y tenemos que corregirlo, ¿vale? Bueno, este tipo de cosas que os pasan son importantes, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta la diferencia entre una y otra, cómo funcionan por dentro, cómo acceder a ellas, implementar vuestros operadores. Esto, para vuestro slot map, se traduce simplemente en cambiar esto de aquí por el tipo key que teníais, ¿vale? nos Podéis llamarlo key type. ¿Vale? Entonces, si pasáis a un slot map, le pasáis un key, comprobaríais que la key es válida, que es lo que hicimos el otro día, y si la key es válida, entonces devuelvo el elemento. ¿Vale? Porque recordad que en nuestro slot map sí que hay una cosa concreta, y es que nos pueden pasar keys que no son válidas. Y eso puede pasar siempre. Entonces tenemos que decidir qué queremos hacer si cuando nos pasen una key que no es válida, lo podemos hacer aquí igualmente, podemos hacer un assert is valid que teníamos en el slot map para comprobar que la key es válida y luego hacer el return accediendo a la key y accediendo al elemento. De modo que si en algún momento nuestro programa utiliza una key que no es válida, falle el assert y nos diga, eh, estás usando una key que no es válida. Y entonces tendríamos que tirar para atrás y decir, ¿por qué esta key no es válida si la tiene una entidad? ¿Vale? ...ese tipo de cosas...